Este, por decisión del gobernador justamente de eh, tratar de alguna manera de, de que todos aquellos salarios, ya sea docentes y no docentes, eh, que estén por debajo de los 180 mil pesos, bueno, se garantiza que van a cobrar justamente como mínimo ese importe. Eh, es decir que eh, a un salario de un docente este, jornada simple que hoy cobra de neto de bolsillo 137.991 va a aumentársele en 42.500 pesos el, el salario neto llegando a los 180.000, yo creo que es una, un esfuerzo este, muy significativo, que el gobernador va a anunciar seguramente en las próximas horas, en los próximos días, de dónde van a salir los recursos, porque ya habíamos dicho ¿Se que... El presupuesto? Nosotros Veremos, veremos, obviamente, seguramente habrá que, que tomar alguna medida eh, extraordinaria, entiendo yo, porque ya habíamos manifestado que era nuestro máximo esfuerzo y que obviamente este, la provincia ya no estaba en condiciones de afrontar otro incremento. Entonces, de esta manera, eh, por decisión, repito, del gobernador, eh, bueno, se suma este incremento a los a Lo que ya habíamos hecho del adelantamiento del 20% de noviembre a abril y a julio, bueno, se suma ahora a, para aquellos que cobran menos de este, 180 mil pesos, bueno, garantizar este, la diferencia hasta llegar hasta ese importe. ¿Cuánto significa esto? Aproximadamente el costo anual que, que, que significa para la, para la provincia esta medida en particular son 2 mil millones de pesos. ¿Esto es a cuenta de paritarias, dijo la Entonces, a cuenta de futuros aumentos de sueldos. ¿Cómo se explica esto a cuenta de futuros aumentos? A medida que vayan incrementándose o... o o transcurriendo justamente el resto de los incrementos, eh, se analizará y seguramente si el incremento va dando inferior, se va absorbiendo la suma este, hasta que eh, el incremento supere los 180 mil pesos. ¿Cuántos son los trabajadores que recibirían esto, que ahora no llegan a los mil? Aproximadamente 10.000 trabajadores, eh, un poquito más, 7.000, un poquito más de 7.000 docentes y el resto trabajadores este, no docentes. Siempre teniendo en cuenta el 5% por arriba de la inflación. Eso, eso es aparte exactamente, eh, el, el, el índice de actualización o la cláusula de actualización de que los salarios, o la garantía de que los salarios no este, eh, estén, este, siempre tienen que estar por lo menos 5 puntos por arriba de la inflación. Manteniéndose estos 5 puntos por arriba, Gerardo, ¿habría paritaria, digo, después ver, de las vacaciones de invierno o si se mantiene como como ustedes lo están proponiendo ya no habría más necesidad de volver a reunirse. Está prevista la, la instancia de revisión, pero yo, yo particularmente y personalmente pienso que si está, eh, se llega a disparar justamente este índice de actualización... Eh, bueno, eh, va a garantizar que los sueldos estén siempre por encima al menos cinco puntos o más, porque se va a ir aplicando sobre el salario del mes anterior, eh, lo que vaya dando justamente la variación intermensual de la inflación. Este aumento se da por decreto, eh, ¿hace falta abrir una paritaria para confirmar esto o no? No, no, esto es una decisión del, del señor gobernador, obviamente se va a dar por una norma legal, que será un decreto seguramente, pero no se abre paritaria para este incremento. Bien, allí entonces Gerardo Torren, que también comentaba que, bueno...